Bueno, bueno, y el señor aquí ahora se piensa levantar Ay, mira a ver, mira a ver, ¿sí se le ver Ay, no Pues tan delicado entonces Levántese, a ver, levántese, a ver Mire que este cuarto huele horrible, huele a puro sudor Hágame fa... Ah, yo ya había lavado esa ropa oscura Yo le dije a usted, sí, yo le dije a usted Sáqueme ay, esa ropa Dios. oscura y usted no me la sacó Ya no me vaya a sacar nada No me vaya a sacar nada, oiga Y estos calzoncillos, de que están untados ay, no, que por qué porquería Sí, me soné, me soné. A su papá también se sonó conmigo y de ahí nació usted. Hágame el favor y se levanta. Hola, soy Jonathan Clay y esto fue Lo que callamos los hijos. Aquí hay okay, más episodios. ¿Qué hubo? Hola, mamá. Sí vio que llovió, no? Sí. Me entró la ropa que está en el patio. Ay... Ay... ¡A ustedes no se les puede pedir un puto favor! No olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios.